...y el folclore dominicano, pero más que todo exponiendo lo más grande que tienen los dominicanos, que es su gente, la alegría de la gente dominicana aquí en Nueva York, que hemos demostrado que somos gente seria, honesta, pero más que todo trabajadoras. Cuéntenos cuál es el trabajo que está realizando el consulado, vemos el consulado completo acompañándolo hoy. Bueno, tenemos que estar presentes, porque para nosotros es muy importante... Estar cumpliendo con la comunidad dominicana aquí Que son los mayores aportes que recibimos Para la economía dominicana Así es bueno, El consulado dominicano ¿Qué facilidad le está dando a los dominicanos aquí Para que puedan obtener Un documento, un ID autorizado río, Y que puedan desplazarse ay, Sin depender, Que llegamos aquí Carlos Castillo República Dominicana La verdad que seguimos con esta locura Cuánta gente Ahí va Rubí Pérez Dios mío. Mira, gracias al Ministerio de Turismo Dominicano tiene todo Ahí está la carroza de nuestro patrocinador Oficial, Ministerio de Turismo Gracias a Francisco García Javier, por el apoyo que nos ha dado. Ahí está la carroza con Rubí Pérez. Así es, República Dominicana lo tiene todo. Señores, y pasamos con nuestro compañero que está ya con la voz más alta del merengue. Adelante mío.